Listo, ahora sí, bienvenidos todos, feliz noche. Eh, hoy tenemos a varias personas, eh, según les había comentado yo por el grupo, a varias personas de la Universidad del Quindío nos están acompañando a esta sesión. Bienvenidos, bienvenidos. Espero que les guste mucho nuestra dinámica. Bienvenidos a una sesión más de el Club de Lectura del Crayusta, Don Quijote Rockstar. Eh, este espacio en el que nos reunimos todas las semanas, todos los miércoles, a discutir, a hablar, a reírnos un poco de, de temas relacionados con las lecturas. Eh, retomemos esta semana. Eh, eh, acordamos que vamos a terminar, vamos a darle cierre a la segunda obra que leímos durante este, este nuevo ciclo de, de lectura y es All You Need Is Kill que es este, este manga que elegimos al principio, ¿no? Entonces, pues, nos, vi, nos encontramos en esta, en esta mmm, encrucijada de ver si leíamos toda la obra eh, en estas dos semanas que tuvimos, y las dos últimas sesiones que teníamos programadas para el manga, las ocupábamos, las utilizábamos para otra obra, ¿no? Eh, y llegamos al consenso entonces de que hoy cerramos All Unity Skill la próxima semana que tenemos, pues, la Semana Santa, no nos reunimos. Y después de Semana Santa tendremos dos sesiones más para discutir um, otro de los mangas que tenemos en nuestra carpeta, ¿no? Entonces, por favor, no, no olvidemos, yo creo que sería bueno que elijamos hoy, antes de que terminemos la sesión, eh, cuál es el manga que, que, que, que vamos a leer, si los dioses mienten o... Eh, el perro enamorado de las estrellas, ¿no? Que son las, las otras dos opciones que tenemos en la carpeta. Entonces yo creo que podemos elegir antes de que terminemos la sesión. Um, mientras tanto, pues recapitulemos algo de lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada no, no tuvimos como la sesión ordinaria, era nuestra semana eh, de receso. Mm. ¿No? porque pues estábamos como en época de parciales, no, así alivianar un poco eh, las cargas de, de, del profe Leonardo que nos acompaña acá y pues de todos nuestros estudiantes para que no, no, no tuviéramos pues que sumarle algo más a la, semana, a la semana de entregas y de parciales, lo que hicimos fue una actividad de promoción a la lectura y el profe tuvo una idea que me pareció muy chévere, eh, pues se propuso, pero en realidad no, no la hemos discutido como a fondo, como, como integrantes del club de lectura, es una decisión que tomamos entre todos, y es que hagamos un, una publicación breve, tipo fanzine, con las historias, o con algunas de las historias que se animen a, a participar, con las historias de los superhéroes que creamos. Entonces, lo, lo, lo pongo de una vez acá, para que, digamos, quede constancia de que, de que se está proponiendo. De hecho, me entusiasma mucho. Ahora también había dicho que, que se animaba a participar. Eh, yo también estoy dispuesto. Si no estoy mal, también nuestro compañero um, Juan Diego también había dicho que, que se animaba. Espero no estar diciendo mal tu nombre. Juan Diego, sí. Eh, entonces, pues, hay, hay varias personas como que sí si están bien interesadas. A mí me encantaría. Cindy ya nos está diciendo que sí, entonces sería como que definiéramos, hola Jason, Jason, ¿cómo estás? Eh, la, claro, la semana pasada, como estaba comentando, no discutimos el manga, tuvimos una sesión más bien de promocionar la lectura, donde hicimos un juego de stop y creamos unos pequeños párrafos eh, creando un superhéroe, y el profe eh, Leonardo propuso la idea de que esto lo, lo publiquemos de alguna forma, eh, con ilustración y todo el asunto, y, pues, de hecho, pues, esto lo podemos de pronto explorar un poquito mejor a, a través del, del grupo de WhatsApp, eh, hablar de, de si lo hacemos no lo hacemos, quiénes animan, quiénes, quiénes no se animan y demás, y, eh, pues, mirar si lo logramos. Sería, de hecho, un, un, un proyecto muy, muy bonito que, que del club de lectura del Crayusta saliera algo como un fanzine de superhéroes, ¿no? Eso sería muy, muy chévere. Y sobre todo porque está muy ligado al tema de este semestre que es la novela gráfica, el manga y el cómic. Entonces, a mí me entusiasma mucho la idea. Entonces, sería muy, muy chévere que lo hiciéramos. Lo dejo uh, sobre la mesa para que lo discutamos eh, en otro espacio. ¿Vale, Jason? Y ya entrando en materia, bueno, ¿cómo les fue con eh, ese primer volumen? La sesión anterior en la que hablamos de All You Need Is Kill, eh, hablamos solamente del primer capítulo, y pues esta noche tenemos una tarea un poco titánica porque tenemos que hablar del resto del primer volumen y hablar también del segundo volumen. Entonces me gustaría saber cómo les fue, pudimos, pudieron leer todos los dos volúmenes, qué les pareció la historia y ahora sí podemos abordarla en, en la totalidad porque no, no estamos como adivinando qué viene después, ya todos confío, eh, sabemos cómo, qué ocurre al final, entonces me gustaría... Como siempre, escuchar sus impresiones, eh, qué les pareció la hora, qué les gustó, no les gustó, la, cómo se concluye, ¿Cómo, se, cómo es el desenlace, de todo esto. No sé, me gustaría escucharlos. Listo, Juan Diego, y después viene Jason. No, pues eh, la hora estuvo muy buena. Yo, o sea, eh, porque... eh, no sé si soy yo, sí, pero la, no, te, no, te, no te no te entendí mucho, Juan Diego, se entrecortó un poco la comunicación. La, antes de leer el de leer mal aceptable, normal, pero ahora me parece mala. Ahorita, <gerçekten> ahora que acabo de leer el manga, me parece mala la, la película porque no la no adaptó. Como, o sea, lo bueno que está en este es un manga cortico, me lo prendió. Hace como 13 capítulos. Aló, ¿me escuchan? Te estoy escuchando entrecortado, pero te alcanzo a escuchar. Nos estás diciendo como que la película después de la lectura no te gustó tanto, ya te parece mala, no lograron nada adaptar el espíritu <ríe> y que te sorprendió lo corto del manga, pero si sí, el, el audio está un poco dice, ah, Sí. Eh. Ay, madre. ¿Porque qué? ¿Por qué? Porque porque no adaptó, por ejemplo, la película. El, la perspectiva de, de la protagonista mujer. Porque pues el primer volumen, el primer volumen se centra es en, en el man, ¿no? En el man que está aprendiendo de los ciclos, de, de que tiene que aprender poco a poco, y que, y, si, si mi memoria no me falla, murió 160 veces, murió 160 veces. 160, 159, no me acuerdo. La personalidad, todo eso, me pareció muy bueno como lo tomó, y también desde la perspectiva de... de ¿no? También me pareció eh, muy bueno. Mm. Eh, entonces, ¿qué? lo que yo opino es que no pudo haber dado para mal Me sorprendió lo corto que fue. Porque ok. No para haber sido para haber adaptado de cómo él o cómo otras personas ayudaban poco a poco a ganar esa guerra. Ok. Pudo okay. haber dado para más, pero, pero no sé, yo creo que el, el autor... Esa última parte es la perdí. Te escuché hasta... Estoy un poco Ese decepcionado que... por, okay. por eso, la verdad, por la duración. <risa> Juan Diego quedó con ganas de más pero en la calidad de lo que nos ofreció, eh, estaba buena estaba muy buena <risa> No, Juan Diego quedó, quedó con, con ganas de más pero pues satisfecho con, con la calidad de lo que leímos muchas gracias Juan Diego la, la, la mitad de, lo que, de que lo que nos comentaste creo que se nos perdió o, o, o bueno yo al menos no pude escucharlo todo pero creo que pude rescatar eh, lo más importante como que eh, a la luz de la lectura, la película ya no es tan buena, o no sé si es buena, de hecho yo no la he visto, eh, y que, eh, pues, aunque no estás decepcionado por la calidad, sí por la, la extensión, hubieras deseado ir un poco más allá o tener más para lectura, eso me gusta, que queden con ganas de más, eso es chévere. Muchas gracias, Juan Diego. Adelante, Jason, y después vamos con Cindy. Bueno, muy buenas noches a todos. Eh, a mí a nivel personal me ha encantado este manga. Se ha caracterizado pues por, por tener la misma dinámica que tuvo de Note, una profundidad psicológica de cada uno de los personajes. A medida que avanzaba el manga se desarrolló en primer lugar pues el personaje masculino, pues que es nuestro protagonista. Vemos su cambio de actitud. Eh, su crecimiento como persona, sus caídas emocionales, o sea, su lucha, su travesía. O sea, la típica historia del héroe. Pero también vemos que hay, una, hay un segundo personaje que también es muy complejo, que es Rita. Rita es muy compleja en el segundo volumen. Te das cuenta que todo lo que la gente percibía de ella era tan, tan solo la punta del iceberg. Veían una chica pequeña, débil, frágil, con una linda cara tierna. La chica tierna tiene solo el rostro, porque es una mujer traumada con la muerte de su padre que busca venganza. Aparte de eso, ella no llegó ahí fácilmente. Nos dicen que, que ella empezó con las fuerzas especiales, o sea, se invistó a la, al ejército con un hombre falso para pues, ocultar su identidad como persona, mantener digamos, como su, su vida íntima fuera de las fuerzas militares. Ingresa con este nombre falso de Rita Rutaski, logra llegar hasta, llegar hasta las fuerzas especiales y conoce a un capitán. Poco a poco se va, llega, cada en el mismo problema que, que el protagonista y empieza a desarrollarse, ella lo ve como, como una dinámica de superación, pero veo en ella más planeación, o sea, él fue muy distintivo. Fue muy del guerrero que utiliza estrategia y táctica para avanzar. No, ella se, en un momento lo vemos allá en un portátil investigando qué son los mimics, su biología. Eh, el arma que ella crea no es al azar. Ella investiga durante mucho tiempo. Eh, su mirada se transforma. Sigue teniendo esa mirada como tierna y angelical, pero vemos que en algunos momentos sombrea muy bien los ojos como para señalar esa ruptura mental que ella tiene de manera interna ese nivel de violencia digamos ella es una persona que es violenta con el mundo porque se fue violentada sin contar que como podemos ver en esta primera imagen ella tiene una imagen muy dulce muy, muy pacífica muy, que transmite unas emociones muy tiernas digamos por decirlo de alguna manera a medida que va avanzando el manga la mirada de ella se vuelve más decidida, se vuelve más insensible en el sentido de que toma unas decisiones un poco más crueles pero al mismo tiempo su armadura es roja a mí me encanta ese final del volumen 2 cuando te explican por qué la armadura de ella es roja pareciera que ella abandonó todos los sentimientos humanos pero es un ser dual un ser complejo contradictorio al mismo tiempo que tiene una humanidad tangible tiene un deseo de atacar y destruir aquello que acabó con su felicidad, unos recuerdos que la han traumado fuertemente y un deseo profundo de lograr un sueño, que es que nadie vuelva a sufrir ese dolor que ella, por el que ella pasó. Esto se ve plasmado en el momento en que ella conoce al el personaje, en el color de su armadura, en la forma en que actúa, ella logra notar los movimientos sutiles y magistrales que él realiza, hasta logra determinar en cierto punto que él podría estar imitando su forma de combate, porque creo que ella ya deducía que él la, que la iba a matar. este Esta no es una relación como en la película. Yo sé que en las películas normalmente el protagonista y la chica se toman de la mano y corren al horizonte y salvaron al mundo y todos, todos fueron a una guerra, murieron todos excepto ellos nunca mueren sus familiares, ah no, pero si mueren sus familiares es el familiar que no querían, o el que, con el que no se la llevaban, o si sí lo querían pero ya le tocaba, tú lo sabías, era porque estaba enfermo o era viejo, o era, bueno, el punto era que era esa minoría simbólica que debe desaparecer, no, ese personaje es profundo, ella tiene unas culpas que carga, como la muerte de su capitán, al mismo tiempo no se excusa, porque ella en ningún momento dice, ay, yo quisiera volver en el tiempo y salvar a mi capitán. No, nunca. Dice, las cosas son así, la vida es cruel, la gente muere. Y se lo transmite al otro personaje. Eh. Se le deja claro, o me matas o te mato. Pero alguien muy capaz de determinar este bucle. Gracias. No, a, a, a ti, Jason, por esa participación, como siempre, sustancial, ¿no? Me gusta, me gusta mucho porque tomas muchos elementos, muchos elementos, de una como que de alejas de, de, nuestro, de nuestro personaje, que debo confesar, ya no recuerdo cómo se llama. <ríe> ¡Qué vergüenza! Eh, ¿Me recuerde? Kirilla. Kirilla o. Kenji Kenji Kenji Kenji. Kenji, Kenji, Kenji, Kenji, Kenji, Kenji, Kenji, Kenji, gracias, oh, qué memoria, eh, creo que fue Aura, gracias Aura, Kenji, ¿no? Jason se aleja de Kenji y nos ubica en la, en la acción de, eh, de Rita, y da unos elementos así muy importantes, me gusta mucho lo que nos dice como este nombre falso, y pues aquí en el chat um, Juan Diego nos dice, sí, si, claro, ella... Tuvo que a, cambiar su nombre o fingir su identidad para poder a, eh, enlistarse, ¿no? Pero bueno, no sé si a ustedes les quedan, no sé si ustedes, no sé, ustedes realmente no, no sienten esa ausencia, es algo que yo sentí. De pronto sol, soy el único que lo sintió. La necesidad de saber el nombre de ella al final, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas que quería comentarles. Por otro lado, también me gusta esta, eh, lo que nos plantea Jason, ¿no? Como esta relación no es la relación típica eh, de estas parejas, ¿no? Y de hecho es algo que se caracteriza mucho en el manga. No es común, al menos en este género, eh, que las parejas terminen felices. No, no, no es tan, tan usual. De hecho, rompe con ese esquema, que era que nos estaba comentando Jason, rompen con ese esquema y son de alguna forma, no podemos decir que sea realista, pero sí es más bien descarnado, ¿no? Rompe con el mito romántico del amor que se cumple, eso me gustó mucho también, ¿no? Ese final es, es no puedo decir que sea inesperado, pero, pero no es tampoco fácil de, um, como de adivinar, ¿no? Entonces sí tiene esa, ese tono, digamos, extraño en ese final. Eh, y me gustan mucho los comentarios que hace Jason sobre todo este, este desarrollo del personaje que tenemos que, con Rita porque al igual que vimos con, con Kenji tenemos un desarrollo desde, desde que él entra en los bucles vemos de nuevo también este desarrollo en Rita y eh, vemos justamente cómo de hecho mientras escuchaba a Jason yo recordaba que de cómo aprendió Rita que ella fue un proceso en solitario a pesar de que fue mucho más estructurado, mientras que Kenji aprendió imitando a Rita, ¿no? Esa es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta y es que el estilo de lucha de Kenji es un estilo que imita en todo sentido, de todas las formas, aprendió uh, muy bien cómo lo hizo Rita y esto es lo que de hecho uh, desencadena lo que, lo que ocurre al final, ¿no? Eh, me gusta, me gusta porque ya, ya que estamos tomando muchos, muchos elementos que, que quiero que hablemos ahorita, un poquito más adelante, muchas gracias eh, Jason, me parecía que Cindy tenía la mano levantada, aunque ya la bajó, no sé si quieras, quieras comentarnos algo, Cindy eh, Pues, no, a mí me gustó mucho, me atrapó mucho y de hecho yo les dije, ¿será que no intercedí Otro, otro, otro. Necesitaba porque, que uno como con ganas de más, a mí me gustó mucho de, sí. pues, se nota como, eh, concuerdo con Jason, mucho como ese, ese cambio de los personajes, eh, esa transformación que van teniendo eh, con el transcurso después del tiempo, y hasta hay un, un, como un episodio en el que él ya hace un cronograma, y dice, ya sabe que tiene un día, ¿sí? Tiene un día para ser el mejor, digámoslo así. Mm -hmm. Pero entonces no concuerdo con que él imite 100% a ella, porque él llegó al, o sea, al punto de, de decir, necesito un arma, que no tenga munición porque se le estaba acabando. Entonces llegó allá diciendo: Yo necesito un arma como un hacha. Entonces ella le dijo: Ay, Hay un hacha, yo quiero algo como eso. Y ella le dice: No, pues que esa es la derrita. Dice: Pues yo necesito algo igual que no necesite munición. Entonces él llega también por su cuenta a hacer, a, a unir algunos caos, que en batalla también, pues se fijara cómo ella actuaba y todo, y la imitara, sí, obviamente pero también hay cosas que él hizo por él mismo, o sea, que el mismo bucle como que va dando, ¿no? El sí. mismo bucle va haciendo que, pues que vayan como por un camino. Muy bueno el final fue, pues ya cuando me lo leí la segunda vez que puse más atención a todo, fue como que, claro, hay un punto en el que Rita se despide, es que no me acuerdo cómo se llama, la de gafitas, la que hace las armaduras. Sí, la ingeniera, no recuerdo Exacto. el nombre, pero sí. Cuando ella se despide, le dice, ese día la batalla ya sabía que iba a morir. O sea, ella sabía que iba a morir, ella sabía todo. De hecho, en el primer el volumen eh, hay una parte que él está haciendo ejercicios, cuando está haciendo ejercicios que se ven la primera vez, que se quedan mirando. y Entonces, como que él dice, algo pasa con ella. Yo sé que tengo que tener pendiente esto porque algo pasa con ella. Como que él también llega a esa conclusión de que tiene que hacer algo con ella, no sé si se acuerdan. Y ¿Con después, Rita, sí? Sí, con Rita. Y después es que Rita como que siente también la necesidad de ir a hablarle, o sea, ellos tenían como ese bucle común o una vaina así, pues no sé, fue algo muy chévere, fue algo muy chévere, me encantó, me atrapó la lectura, <ríe> me lo leí como dos veces cada uno, y entonces lo que digo, ya la segunda vez uno va poniendo más atención y como uno ya sabe, <ríe> como uno ya sabe qué va a pasar, como que uno dice, no, pero le no estaba o sea, ella ya sabía todo, ella sabía qué era lo que estaba pasando. Es que, me gusta. Eh, yo... Dale, dale, perdón. ¿Y ya? No, eso es esto. Ah. <risa> no, me gusta, me gusta lo que dice Cindy, cómo como la lectura nos, nos está dando todas las claves de lectura. Eh, y sobre todo esto se nota cuando se hace este ejercicio que hizo Cindy de leer las, las, la, la, el material varias veces. ¿no? De pronto en esta primera pasada es un poco difícil eh, notar cómo todas las pistas que nos está dando el, el, el autor, ¿no? Y sobre todo todas estas, um, eh, como este rastro, este camino de migajas que nosotros deberíamos ir siguiendo, pero que probablemente no tenemos este sentido afinado, pero sí ya después con la relectura, justamente ya vamos viendo como captando mejor eh, el desarrollo lógico, ¿no? Esta es una de las cosas más importantes. Que este final no sea un final simplemente sorprendente porque sí, sino que dentro de la, dentro de la misma forma en la que está escrita y en la que está compuesta sea verídica, ¿no? Nosotros podemos decir, claro, el final fue así porque ya no lo estaban anunciando antes, no sea solamente el final sorprendente y nosotros no tengamos de dónde agarrarnos para creer ese final, y eso es lo que está notando Cindy. ¿No? La obra nos dio todos los elementos siempre para que ese final, cuando llegara al final, nosotros no lo creyéramos. Eso me gusta mucho lo que nos está diciendo Cindy. Muchas, muchas gracias. Eh, la teniente Shasta nos está diciendo el profe Leonardo. Sí, ella, ella. Eh, yo, la verdad, con nombres no soy tan bueno. Creo que se nota. <ríe> gracias, Cindy. Vámonos con Aura. Cuéntanos. Eh, bueno, no sé si. Creo que soy la única entre los que hemos hablado que le desagradó el final. <risa> la verdad, estoy muy mal acostumbrada a las lecturas del Final Feliz, o por lo menos un final más, más bonito, no sé. Sí lo justifico como, como lectura como tal, sí es muy bueno, pero a mí no me gustó. <risa> Quedé con un sin sabor de boca, terrible. La primera vez que lo leí ahorita, pues ya abrí... Ya retomándolo, pues sí, uno se fijan cosas nuevas, pero a mí lo que siento que es importante es el final del primer, del primer volumen, que es cuando sueltan la bomba así de que Rita le dice, ¿cuántos bucles llevas? Y es como, bueno, cuando yo lo leí por primera vez, me pareció muy guau, ¡Wow! ¿qué? Eh, y pues ya con el primer final uno comienza a darse cuenta de quién es ella, de por qué ella es tan fuerte y cosas así. Entonces pues me llama bastante la atención que al final, eh, como dice Cindy, eh, al final él termina superándola en métodos de entrenamiento y por eso logra como tal matarla. Pero me parece muy triste el final de ella, todo lo que se esforzó para que llegue un chico que solo por, bueno. Yo lo expreso así, no sé si los demás lo tengan en esa percepción. Que solo por haber matado un mimic especial, pueda llegar a un punto en el que repite y repite y repite, y todo el esfuerzo de ella también queda como tal en sombras, gracias a su esfuerzo. Entonces, pues, sí, sí me deja un poquito mal. Pero ya, eso es todo. Pues, bueno, yo... De hecho, cuando lo leí, cuando llegué al final, también sentí esta insatisfacción. Comparto muy bien el sentimiento de Aura. O sea, te entiendo, Aura, y, y, y, y creo que eh, es, ese final justamente también está pensado um, para generar estas emociones, ¿no? Lo que tú estás sintiendo, probablemente todos estamos encantados con el final, pero es, estoy... estoy um, no puedo decir seguro, pero sí creería que todos sentimos ese grado de, de, de insatisfacción. Todos de pronto pensamos, puede que no de forma tan consciente como tú lo haces, o, o de la forma en la que tú lo pones, pero sí, después de conocer la historia también de Rita, que no es gratis que nos la muestren, de hecho, que dediquen todo un, un, un, un volumen para contarnos la historia de Rita, no es gratis que, que, nos, que nos la presenten de esta forma, tiene como objetivo eso, generar esa insatisfacción en el lector, ¿no? Porque vemos la resolución de ambas historias, pero es un final trágico, no es el final feliz que eh, podríamos haber pensado que era. Entonces, este, esto que, que, que, que Aura comenta me parece importante porque creo que también es, es un mecanismo de la lectura, ¿no? Es, es algo que la lectura de hecho estaba buscando. Está, está resolviendo los problemas que planteó desde un inicio, pero lo hace de una forma en la que nosotros no esperábamos. Y de hecho, genera este, sent este sentimiento incómodo. Puede que nosotros estemos o no estemos acostumbrados a los finales felices, eh, no esperáramos esa resolución, pongámoslo en nuestros términos, traumática, que es lo que justamente nos está comentando Aura. No, perfecto, me encanta. <risa> Gracias, Aura. Vamos a ver qué nos dicen por aquí el chat y vamos con Sarita. Entonces... Aquí nos dice Juan Diego, es que la cuestión es que ella ya estaba cansada de vivir un infierno como el protagonista, por eso no le dolió tanto el dar su vida por la causa que se volvió su propósito de vida, matar a los mimics. A mí me gustó, dice Juan Diego, porque ella prácticamente le pasó la antorcha de su propósito de vida a él, él se vuelve su sucesor. Es una lectura también muy bonita. Yo no la había tenido en cuenta, pero, pero también tiene sentido, ¿no? Como es este deseo, lo que voy a decir no es con el fin de generar polémica ni de traer a colación el tema, es simplemente como una cuestión de analogía, es una cuestión para hacer una, una equiparación, casi como una cuestión de eutanasia, alguien que ya está cansado. Sin embargo, eh, siento que Rita tenía mucho que dar, o sea, tenía todavía muchos deseos de vivir de alguna forma, ¿no? y de seguir peleando, de, de defender... ¿no? Este deseo de, de, de que ella fuera el centro de atención, que los mimics solamente la vieron a ella, era también eh, como este deseo de, de ser, salvar vidas, y eso era lo que lo estaba motivando. Aunque, uniendo lo que acabo de decir con lo que hice Juan Diego, pues si ella ya sentía que alguien más podía tomar su, su lugar, pues de pronto se fue con más paz, o más tranquila. No, puede ser, puede ser, puede ser. Eh, muchas gracias, Aura, y vamos con. Y muchas gracias, Juan Diego. Muchas, y vámonos, Juan Diego. Sí, y nos vamos con Sarita. Buenas noches para todos. Sí, a mí también me gustó mucho la lectura. Y también quedé con ganas de más. Sí, es un libro. Y también de pronto por la facilidad de la lectura, ¿no? Por lo que es más gráficos que cualquier cosa. Y pues yo creo que Rita ya sabía que tenía que morir desde el principio para terminar el bucle. Y pues sí, yo también comparto esa idea de saber el, el nombre real de Rita, que como con esa intriga. <risas> Gracias. Ay sí, yo de hecho esperaba que al final Rita le confesara el nombre o algo como, no, no soy Rita o algo, no sé, tenía esa idea. Y Sarita acaba de introducir algo que no hemos mencionado todavía, nos hemos ido por la narración, lo anecdótico, lo que sucede pero no nos hemos ido con, con una de las cosas más importantes, no que es pues, los gráficos. no Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, confío. Mientras tanto, profe Leonardo, adelante tiene la palabra. Buenas noches. Eh, yo ya había manifestado que leer manga me, me satura. Sí, es, es pesado para mí, pues es muy fácil, muy rápido leer, pero como no hay como un argumento, complejo si se pone a mirarlo desde esa perspectiva. Entonces, me, en eso me, me parece hasta aburrido. Pero la gráfica, me concentré en el segundo volumen, es justamente en esa narrativa gráfica, en la, la página 201 creo que es al final del, de toda la situación dramática. Eh, Esta imagen es fantástica porque Rita es eh, una fanática del café, ¿no? Esa imagen del café con, con, con mo es fantástica porque en algún momento ella dentro del texto da a entender que al tercer día se pone mejor y esto es como si hubieran pasado tres días y él se toma ese café todo podrido que si se va a enfermar, que es un poco lo que ella le, le sugiere de tomar eh, cierto tipo de, de bebidas. Eh, me parece fascinante todo lo que interpretan de, de algo que para mí es supremamente fácil y, y básico en, en términos textuales. Todas las interpretaciones que, que le hacen de lectura me parece fascinante. Pues para alimentar todas esas interpretaciones más allá de lo que en realidad está dándonos el texto, yo diría que, que esta vieja está bien traumada y lo que tiene es ese síndrome que se ve en psicología de los que quieren ser héroes y entonces se autosacrifican para salvar al resto porque tienen un trauma profundo, eh, podría decirse. Pero en realidad ella lo hace es porque ellos se han convertido, todo gira alrededor de las famosas antenas y como son como unos repetidores que generan redes y ella se da cuenta que el dolor de cabeza que le da al final es porque está conectada a los Mimic y la están utilizando a ella para repetir el, el loop ese que, que los hace volver a estar en la misma situación hasta que logren eliminar a los humanos. Eh, pues sí, ahí todas las interpretaciones me parecen bastante interesantes, eh, hasta los niveles donde puede llegar uno a interpretar un texto. Eh, para mí no tiene tantas eh, como dimensiones, pero me parece fantástico todo lo que le encuentran. Y, y sí, de, entrando dentro de esa jugada, pues eh, también interesante mirar cómo en realidad ya no se sacrifica, según lo veo yo, ¿no? Es que era o, o me mata o lo mato, pero le hace entender que ella ya había visto que alguno de los dos tenía que morir para cerrar finalmente ese bucle, ¿sí? Eh, lo que me, sí me muestra y podría interpretarlo también desde ahí es el empoderamiento de la mujer, ¿no? La mujer es la que es fuerte ahí. Esto es una típica novelita shonen, eh, es, un, es una historia para adolescentes dentro de esa mirada de los japoneses y sus mangas, solo que está llena de tecnología y la cosa de las batallas y todo eso que es típico, que en parte es lo que me satura, ¿no? Hay, hay tanto movimiento en las imágenes, como a mí me gusta leer las imágenes, me saturo. Y el texto pues casi carece, como decía ahorita una de las participantes, como que no hay texto, eh, pero es fantástico también el trabajo gráfico que hace pues el autor que se dedica a la parte gráfica. Y la textualidad de, de ya escrita o, o el texto este verbal, no, no hay mayor cosa. Me gustaría saber japonés para leer todas esas onomatopeyas que son como la base de toda la narrativa, porque como solo hay explosiones y destrucción, como esas onomatopeyas son las que le dan ahí como mayor sentido. Pues no las entiendo, entonces también le pierdo la gracia al asunto. Pero de todas maneras, pues, pues fue divertido, pero para mí es una lectura ligera, así no, no la acabo y, y ya listo, fantástico que se haya acabado, a ver qué hay después, otra cosa, ¿sí? Siendo así radical. El profe, el profe hoy vino con, con sus puntos bien puestos, ¿no? Me gusta, ¿no? Es, es, es también muy chévere esto que nos está diciendo sobre la, la imagen, el, el retoman esta, esta, esta idea que nos, nos compartió en la primera sesión de cómo el manga es vertiginoso, ¿no? Eh... ¿Y cómo, cómo carece de este contenido lingüístico? Sin embargo, yo, yo considero que sí existe esta, este, este factor narrativo, no solamente por lo que ocurre, por lo que nos está contando, sino por estas historias pequeñas que, que nos cuenta la, la, el mismo manga. Por ejemplo, ¿por qué eh, Rita le hace preguntas a, a los hombres cuando están a punto de morir? ¿No? Y, es, y ella tiene una razón de por qué inclusive le preguntó a Keji, ah, en el primer, lo primero que hace es preguntarle a Keji, o la historia se abre con esta pregunta de Rita Keji, si es verdad que el té verde es gratis después de la cena, ¿no? Y esta pregunta con la que se abre el manga después vuelve a tener una, una importancia, entonces... Yo considero que sí si tiene un valor narrativo importante en el sentido de que utiliza muchas técnicas narrativas que están, digamos, muy bien camufladas y justamente el, el, el valor que tiene esto hablando desde el aspecto narrativo es que a pesar de que son técnicas como la elipsis y otro montón de cosas que no vale la pena mencionar acá, las utiliza también que todos lo leemos de una forma muy ligera. ¿No? es muy fácil de leer, y ese es uno de los méritos que tiene, porque de hecho la historia puede que en realidad no sea compleja, pero la explicación y los métodos a, a los que tiene que aludir para hacerlo, sí tienen cierto grado de complejidad, ¿no? y se encarga sin embargo los autores, el, el narrador y el ilustrador, de que cualquier persona, porque aquí vemos una, una variedad inmensa de personas, no, no, no todos somos heterogéneos y, y todos sin embargo logramos llegar a ese final. ¿No? Eso me parece una cosa muy chévere. Entonces, me gusta lo que dice el profe de, es, es el manga, es acción, el manga, perdemos, perdemos algo en la traducción también, ¿no? No, no disfrutamos al 100% la, la, la, la historia cuando, cuando la tenemos que leer en español, eh, pero pero yo sí, digamos, me, me, me pongo un poco en, en, en la raya y digo, no, también tiene un valor narrativo importante, la, la, la historia en sí mismo, más allá de la anécdota, lo narrativo también tiene este factor que, que está haciendo que la historia valga, ¿no? Pero, pero sí, no eh, comparto también el punto de vista del profe de que la, la imagen es, es, es impactante, ¿no? Pero es también preciosa, no sé, me gusta mucho eso. Mm, eh, listo, bueno, vamos a ver qué dice por aquí en el chat eh, el profe se delató que es más de Seinen. no sé quién es Seinen, me reclaro ignorante <risa> eh, listo, teníamos por aquí, ah bueno, muchas gracias profe Leonardo, y me pareció que Jason tenía la mano levantada y después vamos con Sarita y si no está Jason, pues dale tú Sarita eh, presente, presente <risa> Bueno, eh, sí, el profesor tiene razón, el manga se caracteriza por una de hematopeya que lastimadamente no logramos explotar en su riqueza, no entendemos qué dice, aunque es que no hay un argumento de fondo, utiliza muchos tipos de comunicación, comunicación cinética, al manejo del espacio, por ejemplo, me parece muy emblemático que en un momento ella está hablando con él y le dice, lo que acabo de decir no es mucho, no es muy Rita Ritaski, ¿verdad?, que ella llega y hace un comentario que hace como cualquier chica. Y entonces automáticamente él como que dice, por Dios, eh, llegan a idealizar tanto la figura de ella como Rita, que no se dan cuenta que sigue siendo una mujer, que sigue siendo un ser humano. En lugar, ella, como decían también, profesor, es un ser femenino empoderado. Ella no... No, no, eh, no se deja llevar por el viento. Ella va poniendo su propio paso. En ningún momento la vemos a ella esperando a que alguien le diga qué hacer o permitiendo que alguien abuse de ella. Por ejemplo, en un momento cuando ella habla con la teniente Chata o Sacha, le dice, solo pueden entrar dos personas al búnker, este muchacho o yo, pero no vayas a dejar que los generales entren. O, bueno, no me acuerdo si son los generales, pero habla de una figura de poder que está por encima de ella. Y entonces le dice, sí, sí, yo voy a cuidar la tarjeta. Creo que es un poquito más arriba, donde está esa parte en donde el día que dice, pero wow, qué comentario. No me acuerdo qué página era, pero él le dice, ah, ya veo, esta frase no es tan rita, ritasque. Esa parte es muy compleja. Cuando ella le enseña a hacer el café, es un, un, un lenguaje muy, muy familiar, o sea, muy de casa, muy muy de compartir. Y también es como un poco de, por de, de decirlo de alguna manera, de comedia, ¿no? Una comedia romántica, pero más llevada como a la tragedia, una, una tragicomedia. <risa> en este momento lo pintaron como esa forma de, ella ya está en ropa interior y él no sabe qué pasó anoche. <risa> es una pequeña burla que hay en el manga, pequeña. Porque al la final, la característica que vemos es una sutil relación de tragedia que gira en torno a la guerra. De, de, dejemos de lado la historia del héroe. La guerra es un lugar trágico. La gente muere. Muchas personas tenían sueños, esperanzas, talentos, una vida por delante y la pierden. Lo vemos con el capitán de Rita. Lo vemos con los amigos de él, que él ve morir en el campo de batalla. Lo vemos también con la misma Rita, ella muere, la elegida murió y le pasa la antorcha a otro, pero él, él también piensa que en algún futuro él encontrará a otra persona y esa persona tendrá que llevar la antorcha. Lo vemos porque él mira el café, sí, está mozo, pero si miran bien el café, la... cuando él mira el café, él ve su reflejo, como si él, como queriendo hacer una analogía de, bueno, el mundo se pudrió, pero yo también, yo no soy una persona sana. Al final, también vemos las armaduras. Él llega y dice, bueno, el rojo era el de Rita. Míralo, ahí está su cara. El mundo está podrido. Pero yo también, yo también tengo mo en la cabeza. Yo también tengo mi trauma, mi enfermedad, mi deseo de guerra. Y de acabar con todas esas historias tristes que nos rodean. Así que, pues el rojo era Rita, pero el azul era el mío. Se da una identidad a sí mismo dentro del campo de la guerra, porque hasta el momento él utilizaba la armadura genérica. Nunca se, se, se da protagonismo. Además, tengamos en cuenta, ¿dónde duerme Rita? Rita duerme en la base. Bueno, no sé cómo lo llamarán. Ahí muestran una torre, todo el manga te lo muestra. Desde el volumen 1 hasta el volumen 2. Vemos que hay una torre y arriba hay como una especie de, de ¿cómo se dice eso? O de control, puesto de control, donde todos los generales te pueden ver. Todos pensaban, ah, sí, los que mandan la operación están allá. No, allá no estaban ellos. Es curioso, allá está Rita. No debería estar supervisando, por lo menos el entrenamiento. Nos plantean en el primer volumen que ellos están mirando desde ahí el entrenamiento de los soldados. Por eso son las 300 flexiones o las tres horas de flexiones. A las tres horas, creo que eran tres horas. Pero ahí está Rita. Rita está ahí mirando cómo están los soldados. Está en un punto en donde puede protegerlos a todos. Sí, es mucho el estilo mamá gallina. También es mucho el estilo del vigilante nocturno. Aquel que nos vigila y nos protege del mal también se podría decir que es una metáfora al concepto de que todos necesitamos un apadrinamiento o un ser superior que nos proteja, en el caso de la religión cristiana Dios, en el caso de las ideologías la ecología, eh, la historia, también ocupó en algún momento en los pensadores esa figura, y ella se ve a sí misma con esta habilidad de retroceder en el tiempo como esa figura que puede llegar a brindar una oportunidad de vida. Porque ella misma dice que ha sistematizado tanto esta guerra que solo permite que ocurra una vez. Y luego la repite. De tal manera que se reduzca la menor cantidad de muertes. Se re reduzca la menor cantidad de muertes. Pero le permita ver aún así el futuro. Porque ella necesita tomar un, medidas frente a lo que va a pasar. Cabe señalar que Rita tuvo digamos como un impacto por parte de tu padre, eh, cuando me muestran al padre de Rita dicen oye tú no eres, no practicabas ninjitsu, no deberías unirte a las fuerzas militares le dice el vendedor, tú eres una persona, es un poquito más arriba antes de la destrucción de la casa, ah mira ahí, ahí, en esta parte, oh sí solías estar en jiu -jitsu. Ah, no era ninjitsu, ¿verdad? ¿no puedes hacer algo con ellos? Estoy envejeciendo ahora, y eso fue hace mucho tiempo. ¿Quieres unirte a la UDF? Ella tiene tu sangre, ¿no es así? Como si, como si el papá ya le estuviera pasando la antorcha. Heredaste, vení, vienes de un linaje de guerreros. Eso es muy típico en las historias. O naciste con un gran talento o una inteligencia que superará la habilidad nata. Pero, bueno, ahí está jugando más que todo con la empatía del lector. Él vio a su hija más como un humano o la persona que desea que le siga los, los pasos. Y tiene que resaltar que el papá a la final fue capaz de matar dos Mimic sin armas. Solo jugando a saltar para ya hizo que ellos dos se mataran solos. Eso muestra un nivel de estrategia alto. Ella es una gran estratega, sobre todo Rita es muy estratégica. Es verdad que Kirilla también tiene un nivel de estrategia, pero es más como táctica. El mejorón fue en táctica, la capacidad de abordar un espacio con determinados movimientos y capacidades físicas, mientras que ella va más allá. Ella logra entender la capacidad del enemigo, entender su propósito, entenderse a sí misma y entender lo que la rodea. Eh, se da cuenta de que el sistema gubernamental es corrupto, porque ella también se pregunta, pero ¿por qué los pone a entrenar tres horas, tres horas antes del campo de batalla? ¿No deberían estar descansando? En un momento lo cuestiona. Y es solo como, como una manera política de mostrar poder ante ese país extranjero que es Estados Unidos. No perdamos de vista que acá hay una representación sin poder políticos. En este caso son ellos, la US, Estados Unidos, y la JP, Japón. Y te lo deja muy en claro cada vez que te muestran los robots. Acá tiene bien claro, puede que el dibujo no te deje entender ni siquiera qué pasa en la explosión, pero sí ves el símbolo de US y JP. Eso es seguro. Que te quede claro que acá hay una figura política. Hay una lucha, un desarrollo social, pero te incentiva como a la competencia tecnológica. Es, digamos que se podría abordar de manera subliminal, que te están diciendo, nosotros los japoneses estamos luchando contra Estados Unidos en el nivel de desarrollo. Y en, mira, eh, mira este manga, eh, los igualamos, pero en un futuro será en el mundo real. Ta -tan, ta -tan. Gracias. <risa> Esa intervención de Jason tuvo muchos elementos, me, me causó curiosidad eso último que comenta sobre... Mmm, la posibilidad de que el manga también nos esté estableciendo uh, esta lucha entre, entre naciones, no había hilado tan fino, no había llegado como a, a ese nivel de lectura tan profundo, no, no, no, creo, no, no, a ver, no creo que no pueda ser, pero tampoco puedo decir que existan suficientes fundamentos para, para llegar hasta allá, yo consideraría que es posible, es posible que sea un subtexto, Uh, no puedo decir que sea algo um, como hecho de forma consciente, no sabría. Más bien, no tanto decir que eso no es, sino no sabría si es algo realmente eh, hecho consciente, esta puesta en escena del de enfrentamiento eh, en cuanto al desarrollo tecnológico entre estas dos naciones. Sin embargo, no deja de ser interesante cómo, pues, pues esto tiene sentido, ¿no? El contexto, pues, es, es Japón, el manga es japonés, pues de que toda la acción se desarrolle ya pero que el país que haya elegido como para encarar la lucha a, al lado de Japón, pues sea Estados Unidos. Y pues bueno, uno podría ponerse ahí como mirar cuestiones de motivos, historia, tensiones políticas, históricas entre las, entre las naciones, ¿no? Pues ahí podríamos entrar como a mirar todo esto si quisiéramos, pero, pero me gusta que, que, que, que Jason está muy atento a todos estos elementos, y me gusta sobre todo el comentario, eh, de todo lo que nos comenta, um, esta, está está um, como está, ah, no, no, la palabra no es análisis, um, meditación, esta reflexión sobre lo que es la guerra, ¿no? Eh, eh, este sí me parece mucho más claro, es muy claro, eh, este contexto nos estamos, es, es, está en la primera línea de la, de la historia, ¿no? La guerra está de frente a, al lector todo el tiempo. Sí, es, está este, este escenario de, de la figura extranjera o foránea um, que provoca eh, eh, las muertes de, de los seres queridos, ¿no? o bueno, de, de la nación, si lo queremos llevar un poco más a lo global. Eh, y es, es muy claro esto último que nos dice, ¿no? Como, y me parece, digamos, concuerdo con lo que él dice de la... La, la guerra es triste, la guerra es triste, probablemente ese contexto de guerra no podría darnos un final diferente al que nos dio. No podíamos esperar que se salvara porque en ese contexto de guerra podría restarle verosimilitud a la historia, ¿sí? ¿Podríamos haber estado más satisfechos? Probablemente, pero no habría sido, no, no habría como encajado de la forma en que lo hizo, de esa forma como tan tan bella con el resto de los elementos que nos había propuesto, ¿no? De hecho, es una historia así como muy trágica, los, los elementos de humor o los, este tipo de elementos que, que quieren como alivianar un poco la tensión, no son tantos, ¿no? De hecho, parece como que siempre vamos de mal en peor, considero. Eh, me, gusta, me gusta muchísimo como todo esto que hemos dicho sobre la obra. Tenemos cinco minutos, me gustaría que me comentaran justamente qué les pareció, o sea, si les pareció o no les pareció creíble la solución que nos dieron los, los autores a, a los bucles, porque nos preguntábamos bueno, ¿y por qué se están dando estos bucles? ¿no? y después, gracias a Rita nos enteramos a qué se debe pero me pregunto si dentro del contexto, si de la forma en la que nos lo contaron resulta creíble, ¿no? de alguna forma y la otra cuestión que me gustaría que, que discutiéramos aquí rápidamente es si les parece que el nombre del manga justifica o se justifica el nombre del manga después de haberlo leído. Nadie. <risa> ¿Lo escogí por sorpresa? ¿Cuál fue tu primera pregunta? Y Julián, perdón. La primera pregunta es si la explicación que nos dan los autores eh, del porqué qué los bucles es creíble. O sea, si la podemos creer, la podemos entender, es, es suficiente para, para que nos... Porque esto es muy importante porque es lo que desencadena toda la acción. Sin los bucles no existe, all you need is Entonces, esta explicación de los bucles... ¿les, ¿Les pareció satisfactoria? Esa es la primera pregunta. A mí me parece que sí. Pues de hecho desde el principio, desde que empieza, nos empiezan a decir que ellos como que mandan unas señales. O sea, desde el primer capítulo hay como señales y hay una antena, ¿sí? Entonces, luego ya, eh, creo que ya está estudiando y, y le llega una noticia o algo así, que dice que ellos como que eh, cuando uno está cerca de emitir unas partículas, como uh -huh. que pueden viajar o algo así. Entonces, como que de a pocos, lo que tú decías, le van a uno dando como pautas, ¿sí? Entonces, al final ya cuando le hacen los estudios a ella y todo eso, es cuando yo me imagino que ella ya sabe qué, fue, qué es lo que va a pasar y ya sabe todo, que es cuando le hacen todos los estudios y le dicen a ella, bueno, usted ya está como muy contaminada de eso, entonces es cuando ya se da cuenta que ya se parte de ellos, ¿sí? Y el bucle, pues, es como la forma en la que ellos viven. Pues a mí me parece que sí es creíble, pues es algo muy ficticio que no sé si podría llegar a pasar realmente, pero para esa historia, o sea, como no lo están contando, sí es creíble porque desde el principio nos están dando como esas pautas. Es, es justo eso lo que quería la, la respuesta, digamos, no tanto si la respuesta era afirmativa o negativa, sino cómo la estás justificando. Me gusta porque estás eh, pensándola, pensándola como, pero, pero esto sí se cree o no se cree en, el, en la narración. Y tú dices, sí, claro, es que nos estaban dando todas las pistas, ¿no? Yo, no, digamos, no, yo no, no, no entro a debatir tu opinión, sino justamente eso era lo que quería como, como saber. Si, si ustedes consideran, bueno, tú consideras que sí. Que si sí, digamos es, es, es, es verídico. Esto verídico no es algo que tenga que ser verdad, sino algo que argumentado de forma correcta, pues da esta impresión de que puede ser verdad, ¿no? Y es, es justamente lo que nos estás diciendo. Eh, sí, Cindy, sí, sí, entiendo muy bien lo que dices, y, y me gusta, me, me gusta, no, o sea, siempre me entusiasmo cuando ustedes hablan, es chévere, es chévere ver como que eh, no es no, yo, yo no veo solo las cosas, o sea, a qué me refiero, como. Me siento menos solo en la lectura cuando veo que también otras personas notando lo mismo y eso es muy chévere. Entonces me gusta mucho cuando, cuando ustedes participan. Y creo que Jason también tenía la mano levantada. Eh, sí, sí la tenía levantada. Digamos que el argumento de la historia es bastante contundente. Nos hablan de, lo, de, las, ondas, de las ondas, de cómo ellos emiten un... Una onda para comunicarse entre ellos, pero aparte de eso, una especie como de molécula que les permite afectar el tiempo. Sí, Los no taquiones. Los taquiones. Entonces, a través de esas ondas pueden manipular esos taquiones. Y ella empieza como a buscar esa similitud entre la forma biológica del MIMIC y la tecnología que nosotros tenemos. Y por eso llega a esa conclusión. Claro, no se han hecho las investigaciones científicas, bueno, en el marco de este mundo ficticio, para comprobar que eso es verdad. Pero el proceso de racionalización y de cómo se van desarrollando los eventos la llevan a esa conclusión. En cuanto al argumento de eh, por qué ocurre todo esto, por qué ocurren los bucles, por qué tienen que llegar a destruir a las antenas vivientes, precisamente para que deje reiniciarse el sistema operativo. Ahora, con respecto a la segunda pregunta. Uy, se me olvidó. Uh, ¿Cuál era la segunda pregunta? La segunda pregunta es si después de ya leerlo, después de haber visto todo el, el contenido de la obra, eh, el título cobra sentido o cambia de sentido después de haberlo leído, ¿no? Recordemos, el all you need is Kill al español es como todo lo que necesitas es matar, ¿no? Digamos que esa pequeña frase define toda la obra. <risa> la salvación de la humanidad, matar a estas antenas, detener esta invasión, aprender a desarrollar esas habilidades para poder detener esta invasión, sí, cobra mucho sentido. Al principio parece una, fra una frase muy fuerte, ¡Uy, por Dios! Le colocaron la frase más fuerte que pudieron al manga para venderlos más rápido, pero a medida que vas leyendo y desentrañando toda la amalgama histórica de este mundo ficticio, de esta composición, de esta realidad... Entonces vas comprendiendo de... Bueno, la única opción que les queda es matarlos porque no creo que puedan comunicarse con ellos. Y tampoco, si pudieran, no creo que ellos quieran comunicarse. Pero, pero yo quería matizar, matizar ese título con el final. Porque también mata a Rita. Entonces, ese, todo lo que necesitas es matar, es incluye o los incluye a ellos dos, como la muerte de ellos dos. Es, es, a, a eso también quería llegar, no como... Es esta, este último hecho, como el desenlace de la historia de ellos dos a la luz del título, ¿no? O, o, o no sé si yo estoy viendo como una relación inexistente. No, la relación sí existe. Eh, digamos que un cómic que leí, no soy muy dado a leer cómics, que se llama Constantine, no me acuerdo de tratado trataba el comic en cuanto al título, pero si sí me acuerdo la historia. En un momento él dice, todo aquello que nos hiere nos puede hacer más fuertes, pero se enferma. Vemos que este mundo está enfermo, ellos tuvieron que llegar a un máximo nivel de violencia, que es la guerra, y eso te enferma a ti también, al punto de que te lleva a la autodestrucción. Claro, tú destruyes a tu adversario, y para destruir a tu adversario debes conocerlo, y eso te lleva a amarlo, a comprender lo que es él. Y al destruirlo, también te destruyes a ti mismo. Que al final del manga él tenga que redestruir a Rita, que fue la mayor destructora de Mimix, es parte y consecuencia de todo esto, de todo este juego de roles de, auto, de destrucción y autodestrucción claro, a medida que vas avanzando y destruyendo a tu enemigo, pierdes parte de tu humanidad y esa humanidad se pierde y se refleja visualmente en el momento en que la misma Rita le dice o me matas o yo te mato pero acá todo se soluciona matando muchas gracias Jason <risa> <risa> Sarita, dale, cuéntanos no, si sí, yo también veo esa relación como ...del título con la parte final, porque todo lo que necesitas es matar, y pues al final él termina matando a Rita, y aunque también hubiera sido posible que Rita lo matara a él, pero pues yo creo que ahí no se hubiera podido como terminar el bucle, porque igual ellos estaban ahí en el campo de guerra, y, y pues él como que, eh, su bucle era si lo mataban en el campo de guerra, pues... Volvía a la parte que estaba como durmiendo y leyendo el libro, ¿sí? Entonces yo creo que, sí, como que al final, sí, sí o sí tenía que morir Rita. Qué triste. Oh, gracias, Arita, Profe Leonardo, adelante. Hay que ver que, pues, esta novela está dentro del contexto cultural japonés. Y en Japón ese concepto de la muerte, eh, ¿cómo está relacionado también con, eh, con los elementos mitológicos del samurái? Y el fin del samurái es morir eh, Honrosamente. Eh, con gloria. ¿sí? Entonces ella muere luchando y entonces eh, entra dentro de ese concepto de del de héroe dentro de esa mitología donde la muerte, a pesar de que en el Japón la muerte es sucia. Hay una película, que no recuerdo ahorita, donde muestran a un músico que, que entra problemas económicos, es un chelista, y acaba es dedicándose a vestir los muertos, que es todo un ritual, pero es un ritual que se le deja a unos pocos, es como despreciado el que se dedica a vestir los muertos, pero es fundamental porque es la preparación para, para dar ese paso de alguna manera también de purificación. Entonces aquí el, el título pues hace referencia tanto a ese componente como Samurai, de, de, morir, de morir en la guerra con, con todo el honor posible, y por otro lado el peso de la muerte en la cultura misma que origina la historia. Me gusta muchísimo esto, porque no lo había visto, ¿no? Entonces cada vez que ustedes hablan veo algo y nuevo. Shinigami, <risa> creo que lo dicen los japoneses a eso. El, el, Shinigami, ¿no? el, el Shinigami es el espíritu, es la persona que ve los muertos, ¿no? Bueno, creo. Listo, profe. Eh, muchas gracias, de veras. Como siempre, iluminando con sus comentarios. Muchas gracias, profe. Y terminamos la ronda de impresiones con Aura Camila. Eh, bueno, por mi parte, acabo de como volver a retomar la, todas las ideas con ustedes. Y me surge una idea que siento que va a ser muy rara, pero pues no me la puedo dejar para mí sola. Porque eh, como tal, al final del manga, vemos el final de Kenji. Pero me pasa por la cabeza así de loca, que en realidad Rita nunca hubiera como tal muerto, sino que estuviera condenada a repetir el bucle en el que... Eh, Kenji la mata por lo mismo que ella también estaba en bucles. Entonces, me, me deja con un poco de incógnita el final, porque nos muestra el final de un bucle. Y el, los dos tomos son de... Eh... El bucle de Kenji y el bucle de Rita. Entonces, pues, ya... Era eso lo que les quería compartir, dejarlos con la duda también, ¿no? Quería guardármelo. <risa> no, pero tu, tu final alternativo, tu final propuesto, que de hecho es muy eh, posible, ¿no? Dentro dentro de este mundo, según lo vimos, podría pasar, podría ser, porque no, no sabemos esta parte cómo es... O sea, es, es, es verídico de alguna forma también, es pues posible, es plausible. Me parecería, entonces desesperanzador terriblemente ¿no? Sí, <risa> eh, no <perdón. risa> o sea, ese, ese es matiza a un peor todo, porque es Rita muriendo por siempre uy, no sé, pues, no sé eh, no lo había pensado hasta allá pero gracias Aura Camila me acabas de crear un trauma <risa> eh. era creármelo yo sola o compartirlo <risa> <risas> eh, nada, como siempre discutir y hablar con ustedes es genial. Esto lo disfruto todos los, todos los, los miércoles. Considero que esta hora fue bien provechosa, ¿no? Bien, bien, bien provechosa por diferentes cosas. Pues vimos, um, vimos otra cosa después de que veníamos leyendo o de que leímos contrato con Dios. Sí, significa un cambio bastante drástico, no solamente en, en lo que es la línea narrativa y el género en sí mismo, sino pues también este cambio tan, tan, tan, tan brusco de la gráfica, ¿no? Porque si sí es bien, bien fuerte este cambio entre, entre una línea gráfica y la otra, entre un arte y el otro. Eh, y pues, como dije al inicio, cuando recién empezamos a leer, contra, eh, perdón, eh, All You Need is kill, pues nos, nos movió en, en el tiempo y en el espacio, porque viajamos de los años 30 en Estados Unidos y viajamos a un futuro incierto en Japón, y, y pues vimos como todas, todo este cambio, cambió todas las dinámicas y toda la conversación, eh, pero la, la conversación sigue siendo y siguió siendo igual de provechosa. Eh, me encantó, me encantó este, este ejercicio, es la primera vez que discuto manga en, en un club de lectura y me parece un acto, una, una, una cosa muy chévere. O sea, es como que hay que repetir, <ríe> ¿no? Hay que repetir. Y, y por eso es que, como acordamos, pues elijamos de una vez eh, qué leemos, qué leemos para la próxima sesión, que viene siendo el próximo, ya les digo la fecha, que no tengo aquí el calendario. Nuestra próxima sesión se va a llevar a cabo el próximo 7 de abril, miércoles 7 de abril. Ah, ¿Qué leemos? Ya, te, ya sacamos así ah, como muy rápidamente all Unity Skill. Tenemos dos opciones que son, ah, voy, a, voy a compartirlas acá. Permítanme un segundo, a ver si, si me deja esto compartirlo, eh, mostrarlo. Nuestras opciones son el perro enamorado de las estrellas y los dioses mienten. Son um, dos mangas también completamente diferentes de lo que acabamos de leer, con, con historias diferentes. Permítanme un segundo porque no tenía abierto el drive. Igual ustedes lo pueden ver, ¿no? En, en la carpeta que todos tenemos, ahí encuentran las, las dos lecturas. Y la, lo, los dos creo que son más bien corticos. Eh, tenemos, oh, aquí está el club de lectura. Ya, ya llego, ya llego. Manga y aquí está. Tenemos los dioses mienten, ¿no? Este es uno, los dioses mienten como para que hagan un, un, un ejercicio de recordación, este es, los dioses mienten, y el otro, la otra opción de manga es, el perro enamorado de las estrellas, o Hoshimamoru Inu, Hoshimamoru Inu, que es este perrito, entonces, ¿cuál, cuál creen que podríamos leer?, Mari nos dice eh, el perro enamorado de las estrellas, Josh Mamoru también nos dice el profe, listo, vamos, dos votos a favor del perro enamorado de las estrellas, ¿quién más? <risa> ok, vamos por dos de Joshi listo, Josh Mamoru ¿qué dicen Sarita? ¿qué dice Aura? Ah, bueno, Sarita nos dice los dioses mienten, vamos tres a uno, ¿Quién más? ¿Quién más? Falta por ahí Cindy. Ahora nos dice eh, Hoshi, listo. Cindy, listo. Entonces vamos 4 a 2. Creo que ya son 6 votos y somos 6 8. Bueno, todavía faltaría el voto de, por ejemplo, Lucía. Jason ya no está. Probablemente ya se fue a clase. Listo. Entonces, nada, nos vamos a ir con Hoshi Mamoru Inu. Eh, el perro enamorado de las estrellas. Entonces, nos vemos dentro de 15 días. Descansen esta Semana Santa si pueden. Lean, lean mucho, disfruten la lectura. Y sobre el fanzine, pues podemos ir conversando um, por el grupo de WhatsApp. Veo que tenemos aquí a dos personas: dos, dos. Ah, bueno, a Cristian Fabián. Cristian, no sé si vienes de parte de la profesora Paola. o. Oh. Eh, vienes a, a unirte por primera vez al grupo de lectura. Lo digo para, para, para saber si comparto contigo el enlace de WhatsApp, porque creo que todos los demás conectados ya estamos en el grupo de WhatsApp. Igual, Anwar, Ana María Velázquez se me dice que viene con la profe eh, Paola Pacanchique. Entonces, no sé. Bueno, voy a, voy a cerrar la sesión y ya puedo comenzar con ustedes o si lo necesitan. Entonces, muchas gracias como siempre. Otro miércoles ah, nos pasamos 15 minutos. Pero creo que lo valió. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Feliz noches eh, a todos. Descansen. Feliz Semana Santa. Y eh, nada, empiecen con el perro enamorado de las estrechas. Chao, chao a todos. Hasta luego, que tengan una linda noche. Chao, Aura.